Pues nací en Granada, en un cuartel de la Guardia Civil, mi padre era guardia. Y, y bueno, allí estuve hasta que, en la guerra. Y, y mientras mi padre fue, fue cabo, ascendió a sargento y ya hubo que dejar el cuartel. Entonces ya fuimos a vivir a un piso de la ciudad. Y allí, pues, estuve unos años, se murió mi madre, los dejó a mi hermano con dos años y a mí con cinco o con seis, no me acuerdo, de la guerra la bomba. Los de las bombas, de los silbidos de las bombas, eso me acuerdo. Me, me acuerdo que fui, me mandó mi madre, que tenía siete años, me mandó a comprar algunos aliños para hacer un guiso, no, ya no me acuerdo. Y justo en ese momento tocó la alarma y yo me salí corriendo, me dejé el dinero y, y lo que había comprado encima del mostrador y salí corriendo, y me cogí un guardia, un guardia municipal, y, y me llevó un portalón grande de una casa. Y allí estuvimos hasta que cesó la, la alarma, eso me acuerdo también. Yo me acuerdo de... de la gente corriendo por la calle. Luego pues, fui... En, nos fuimos al pueblo cuando se unió mi madre con, con mis abuelos y allí fui al colegio y estuve pues, tres años más, más de guerra. El colegio era nacional, el maestro era muy joven, era... tenía 16 años, claro a los mayores se los llevaron al frente y este, este chico había terminado, y, y claro, se llevaron al mayor a la guerra y, y los jóvenes los llevaron a las escuelas, luego me lo encontré una vez, porque fui a, fui a trabajar a Burgos, este era, fui topógrafo del patrimonio forestal del Estado y ahí estuve pues hasta hasta que me vine a Santander Uy, era mucho era una clase era grande porque había dos escuelas, dos escuelas de niños y dos de niñas cada una en un barrio y yo me acuerdo solo son amigos era una plaza grande donde estaba la escuela y salíamos a la plaza y, y las niñas estaban en otro, en otro pueblo pero algunas veces pues, se colaba alguna pero no, no las dejaban Uf. bueno, eso lo he visto aquí en Numancia en el colegio de mis hijos que los niños a un lado y las niñas a otro o que, que <risa> ha tardado en, en cambiar. Mi abuelo era labrador y, y mi abuela estaba ciega. ¿sí? Y cuando iba de la escuela le leía el periódico. Tenía que leer todos los días el, el periódico. Digo y, y al abuelo también porque el abuelo no, no sabía leer, pero fue porque apedreó al maestro y lo echaron del colegio. Como no había otro colegio, había otro, pero no, no lo expulsaron del colegio. Y ya está, eran unos seis o siete hermanos y todos eran clases, todos sabían leer y sabían escribir. Y, en fin, tenían un nivel bastante en, bastante alto y él pues no y fue al y, y, y una... un día le pregunté una cosa que estaba un día hablando con él y le dije que que cómo sabía cómo sabía lo que firmaba y dice me lo leía al secretario llamó le puse muy serio y digo ¿eh? un hombre no engañaba a otro hombre, un hombre se fiaba de otro hombre. Y lo que me leía, lo que me decía el secretario, era lo que me leía. Así que, no se te de niño. Bueno, bueno. Me llevaba a mi abuelo, pero no... Me llevaba en el caballo, ahí iba a ver a la gente trabajar. Y me sentaba delante en la silla y me llevaba al caballo a ver cómo eh, me gustaba trillar en la era. Mi abuela no me dejaba. Y siempre estaba pendiente del niño. ¿Dónde está el niño? A la era. Iba a buscarlo. Lo quería. Porque trillar eh, trillaban trillaba los tipos. Y claro. Se lo pasaban pipa cuando yo me metí, en la, me metí en la era, claro. Porque me dejaban, ellos me dejaban subirme al trillo. Y mi abuelo también me dejaba, no, pero la abuela no quería. Uf. El abuelo fue un hombre, era Guardia civil, fue teniente. Pero tenía... Eh, tenía garra. y fue capaz de... Sí. Y fue guardia civil, fue teniente, fue... Eh, y sin embargo luego... Pues, fue otra serie de cosas. Era mm, director de un, de un club de jubilados y tenía... Era capaz de... Porque en ese club había gente jubilada de muchas cosas, bueno, de Guardia Civil, del Ejército, de, de Hacienda, de... de... Sí. Y, y bueno... Yo he visto que, que la gente ha cambiado. Yo que sí, que, que me he encontrado, me he encontrado... Me he encontrado la gente... Que se lanza, ha cambiado de, de cuando yo tenía 20 años, ahora que hay un montón en la, en la sociedad, hemos cambiado un montón tanto los hombres como las mujeres. Antes eh, salía la gente a la calle. Y, yo me acuerdo, yo tenía dos tías solteras, eran hermanas de mi padre, y salían todos los días, pues las criticaban porque salían de paseo. Por ejemplo. Y anda, le, lo que pasa es que les daba igual. Pero es verdad, salían unas cuantas personas, cuantas señoras que salían a pasear y salían tu... como las de los sombreros ¿no? sí, porque ya no nos fuimos a Granada y eso ya fue más complicado ¿sí? porque iba y venía la gente de Almería por ejemplo Almería venía en Almería venían los trenes llegaba un tren lleno de gente y lo volvían a subir al tren Almería, hasta el día siguiente que venían otra vez. Y me acuerdo de... Bueno, luego, cuando terminó... Cuando terminó la guerra, estuvo... Hasta que se estabilizó la la ciudades, la, la vida. Y luego estuve también, luego ya pues, empecé a trabajar, fui topógrafo. Sí, pues... recuerdo la Alhambra, por ejemplo, subíamos en el verano subíamos todos los chicos a la Alhambra. Me acuerdo que... que sufríamos. Había dos, dos sitios para subir a la Alhambra. Subíamos y allí estábamos en el verano, porque cualquiera paseaba por la calle. Era el horno. Sin embargo, la Alhambra con el bosque, pues allí subíamos con los chicos, y la, con, con las chicas no, <risa> las veíamos desde lejos y, y todos los días, al, al retirarnos para casa, hacíamos la visita a la Virgen de las Angustias, todo el mundo, jóvenes, menos jóvenes y, y siempre había alguien, los, hay, hay una imagen de la Virgen, en, encima de la puerta y, y, y me acuerdo de, siempre había alguien parado en la puerta de la iglesia ahora ya no lo sé pues salíamos a jugar a la calle luego ya teníamos un, un grupo me ah, no, parece muy bien también porque éramos muy yo me acuerdo en el barrio lo mismo nos juntábamos los hijos del catedrático que la portera, o sea, fuimos fenómenos en ese aspecto. Yo recuerdo que encontrarnos luego alguna vez, alguno, y, y, y nos alegrábamos de vernos porque, claro, habíamos estado unos años, desde los 14 hasta... Uh, hasta, hasta los 20, 20, 20, 25 que me fui a Burgos porque bueno luego ya muchas veces pues ya cada uno nos fuimos a un sitio y, y luego ya bueno ya con, con, con, con otro de mis tíos que era delineante yo ya había estudiado bueno, el dibujo técnico y, y hasta que ...que me fui a Burgo ...pues... Estuve, ...trabajé con el tío... ...y luego ya en Burgo estuve... ...hasta... ...hasta el 62 que me vine... ...que me trasladaron aquí... ...yo tenía, vamos, yo tenía cada vez que... que se hacía... O ...se hacía una corta, por ejemplo... ...luego había que hacer hacer un plano para volver a revolucionar, porque eran los mismos, en el, el mismo, se, han, se, se hacían parcelas, parcelas de 8 o diez hectáreas, en, en el Monte Corona, ¿lo conoces? El Monte Corona es como el pasillo. mí uh -huh. ah -huh. Y fui mucho, claro, pero el escudo muchas veces. En, en Castro también. Estuve. En Castro Reales también hice, hicimos, allí también hicimos trabajos de, de monte. Aquí se hizo mucho, pero quemaron mucho también. Aquí se ha quemado mucho. Y ahora ya porque no, no lo sé. Porque no, no, no puedo ir, no voy a ir ahí al monte ¿verdad? a verlo, a ver lo que más. ¿no? Pero o se ha quemado mucho. Aquí el monte no, no gusta. Pero, bueno, ahí está. En un principio había uno, me acuerdo que en Burgo había una, luego dos, luego tres. <ríe> luego me vine aquí. Y aquí ya había más chicas, tantas chicas como chicos. Y ahora hay más chicas que chicos. Sí, era no, una ingeniera. Sí. sí. Era de las primeras que trabajaron. Además tenía mucha gracia porque hacía ganchillo. Cuando se paraba, nos parábamos por, para hacer topografía y, y se sentaba en una piedra y, y hacía ganchillo. A mí me hacía y a, la, a, la, a las mujeres del pueblo les llamaba mucho la atención de aquella señora con botas, botas camperas y, y haciendo ganchillo era hija de uno de los de los ingenieros más antiguos de, de, del servicio de, del patrimonio y luego ya se rompieron todas todo. y ahora hay, hay una vez que me llamaron, porque querían algo, una, algo que había hecho yo que no, no lo sabían dónde estaba y es que no lo habían buscado. Y ya eran... Fue una ingeniera la que me llamó. Claro, se han roto muchos esquemas. Ya no, claro. Sí, no quería el, el director del servicio, no quería que fueran salas las mujeres, quería que, que fuera por lo menos un guarda. Bueno, pues guarda si hacía falta, si no hacía falta, pues ¿qué iba a pasar? No pasaba nada. Pero costó, costó los esquemas, romper los esquemas. Yo quise haber estudiado antes, pero me tenía que ir a Sevilla y, y no podía. Claro, mi padre era un oficial de la Guardia Civil, no me podía pagar unas clases especiales que eran las de, las, las de Sevilla. Mi tío era era catedrático de la Escuela de Sevilla, de Bellas Artes. Todos los años iba a Granada, porque vivía en Sevilla, tenía, tardó mucho en casarse, estaba soltero, pues se iba a Granada en las vacaciones. Fue profesor de, de dibujo. Ese, por ejemplo, ese es un dibujo suyo. Eso lo hizo en un pueblo en fría un pueblo de Burgos, eso, los chavales. Y estábamos en casa de otro tío mío que vivía en Burgos. Y me empezó a contar eso. Entonces cogió una cartulina, cogió tinta china y, y, y cera. Y me hizo ese para que, pa que lo hiciera yo también. ¿Cómo? La técnica, señora la técnica. La de Granada. Ese lo, lo hice al mismo tiempo que, que mi tío, pero mi tío hizo un cuadro casi como me por ahí. Y yo hice este. Vamos, lo hice a la Lo hice... Eh, en, en folio y, y, y cuando nació wow, mi hija la mayor pues no, no nos fuimos a ninguna parte y entonces cogí los dibujos y pinté ese pues tenía a Ana María wow, 50 es que yo creía vamos creíamos que la Semana Santa y es que bajó, es un bajonazo. Eh, vale mucho dinero también. En fin, hay una serie de cosas. Y, y se quedó. Y entonces pensé. Digo, la Semana Santa se va a acabar. Pues entonces le voy a hacer un paso de una virgen, que era de Granada, para cuando sea mayor que, que se acuerde, de, que vea cómo era la Semana Santa. Sí. <risa> y empecé uno y, y, y llevo sesenta. Porque no se acababa, al contrario. Pues bueno, eh, con pasta de modelar, y luego pintado. Y, lo, y los pasos de cartulina, de colores. Y cada uno procuró cogerlos de un sitio, sí, sí. porque son reales, o sea, no, no me lo he inventado, son... Estos son de la Guardia Real. Los coraceros de la Guardia Real. Estuvimos un día en Madrid, y, y nos encontramos por, lo, por la calle Alcalá, iba el, el escuadrón, hice una foto. La, la exposición la estaba haciendo en la parroquia, en el salón. Sí. Me dejó el cura en el salón para que lo fuera haciendo todos los años. Ya se murió, aquel hombre, Santa María Reparadora. A ver si el año que viene me, me dejan ponerlo, a ver si ya los bichos han ido. Mientras trabajaba no podía pintar, porque tenía que trabajar. Y en cuanto me jubilé, y ah, oh, pues esta va a ser la mía. Hice... Hice un montón, de... vamos, tengo un montón de cuadros hechos. Lo que pasa es que todo el mundo me dice que exponga, pero no quiero. No, vamos, no quiero. Es que me parece que no, porque he visto muchas exposiciones, y no me gustan. He visto hablar en una exposición, por ejemplo, como si estuvieran en, en, el, en el mercado de Torres de La Vega. O sea, que he visto la gente que no. Y además, para venderlo, soy incapaz de venderlo. O sea, yo soy se incapaz de decir, e eso vale tanto, ¿no? Y tengo, tengo todavía gama de, ¿qué hago? ¿Pintar? Es lo que quise hacer, no lo pude, no, no lo pude, tenía que trabajar y entonces no podía pintar.